La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Tal gracias al Señor porque les fuera, porque es eterna su misericordia. Que digan las casas de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor que los ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que vienes en el nombre del Señor, o oh, bendecimos desde la casa del Señor, el Señor es Dios, Él nos ilumina. Bendito el que vienes en el nombre del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Ofrecamos los cristianos ofrenda de alabanza. A la gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Bendito y alabado sea el Dios eterno de la gloria. Bendito y alabado sea el Dios grande, el Dios que nos salva bendito sea por siempre muy buenos días mi querida familia de Radio Renacer Internacional la Estación de Cristo la Escuela de Santidad Cristo Rotro de los muy buenos días dándole la gloria, el honor, el poder la honra a nuestro Padre de la gloria porque Él se merece toda honra todo honor, todo mérito dado a Él que se la merece porque Él es Dios grande y poderoso, porque Él es nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro amparo. Bendito y alabado sea el Dios grande, el Dios poderoso. Bendito sea por siempre. Pues con toda esa esperanza, pues Él, con esa seguridad,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 Comenzamos este día, Padre, y aquí postrada ante tu presencia. Vengo, Padre, a pedirte que tú continúes enviándonos al Espíritu Santo, al Espíritu Santo que llena todo nuestro ser, al Espíritu Santo que va guiando nuestras vidas, al Espíritu Santo que va llenando todo nuestro ser de, su, de tu presencia. Padre, te pido especialmente que tú nos lo sigas enviando en nuestra emisora para que siga dirigiendo a nuestro hermano Julio, para que siga llenándolo de tu presencia, para que siga dando luz fresca cada día a él, a nuestro sacerdote y a todos los que están con él sirviendo en nuestra emisora. Que tú sigas llenando, inundando esa cabina de tu presencia, Espíritu Santo, de Dios. El micrófono. La salida, la entrada. Espíritu Santo. Sigue llenándonos, Espíritu Santo. Sigue dándole unción fresca cada día. Espíritu Santo. Te presento, Espíritu Santo, a los hermanos y hermanas que llevan el mensaje a través de nuestra emisora para que tú le sigas dando perseveranza, sabiduría, unción. Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros y síganos llenando. Sigue Espíritu Santo, dirigiéndonos de sagrado, de, con tu luz. Te presento, Espíritu Santo, a la Escuela de Santidad, a nuestra hermana Juana, para que tú sigas llenándola de tu presencia le siga supliendo todo lo que ella necesite para seguir adelante y seguir instruyendo a cada uno de sus alumnos que ellos puedan alcanzar esa santidad a la cual estamos llamados a ser santo te presento a nuestra iglesia, al Papa, a los obispos, cardenales a los nuestros sacerdotes, a todos nuestros sacerdotes, a las religiosas, diáconos, monaguillos, seminaritas todo el clero, su Espíritu Santo de Dios, sigue santificando tu iglesia, sigue llenándola de tu presencia, sigue dándole la sabiduría y la fuerza a nuestro Papa, para que Él siga dirigiendo a nuestra iglesia bajo el poder de tu luz, para que Siga nuestra iglesia santificándose cada día más, purificándose, salvándose, Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. Sigue, Espíritu Santo, llenándonos de tu gracia. Sigue, Espíritu Santo de Dios, iluminando a la familia de Radio Renacer uniéndonos cada día más en ese amor fraternal, sanando a todos esos enfermos y llevando el trono todas esas peticiones de todos sus hermanos y hermanas que escuchen nuestra emisora y todo lo que nos mandan a pedir oración para que tú tomes todas esas peticiones y tú las lleves al trono del Padre. Bendito sea Dios del cielo de la tierra, bendito Espíritu Santo, por habitar entre nosotros. Bendito Espíritu Santo, porque tú habitas, que tú nos ayudas, nos animas, nos levantas, Espíritu Santo. Bendito sea Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, y llena todo nuestro ser, todas nuestras almas, llena Espíritu Santo, ven huéspedes del alma ven Espíritu Santo ven a llenarnos de esa gracia Espíritu Santo de Dios y sigue Espíritu Santo iluminando los corazones de las madres de los niños no nacidos Espíritu Santo Oh Espíritu Santo te pido para esa persona que están en la calle Espíritu de Dios para que tú sigas tocando esos corazones para que les den un lugar digno de cada uno de ellos bendito Espíritu Santo, llénanos ven a llenarnos Espíritu Santo, ven a sanarnos ven a transformarnos Espíritu Santo, te presento esta humanidad para que tú sanes esta humanidad Espíritu Santo y tú mande la paz al mundo entero especialmente en este país, en el país de Rusia, el de ese Espíritu Santo, que tú ya, Espíritu de Dios, esa guerra termines, Espíritu Santo, que reine la paz, bendito Espíritu Santo, ven y llénanos, ven Espíritu de Dios, ven a dirigir nuestras vidas, nuestro ser, Espíritu Santo, te presento, Espíritu Santo, todos esos niños abandonados, todos esos jóvenes desesperados, muchos están en vicio, muchos sufriendo de esa depresión terrible. Bendito Espíritu Santo, llénanos de ti, dirígenos, Espíritu Santo, fortalécenos, llénanos con tu gracia, Espíritu de Dios. Bendito, alabado sea, Espíritu Santo. Bendito, Espíritu Santo, te presento a todos los enfermos del mundo entero, los que están en los hospitales, sus familiares, los que están al pendiente de ellos, Espíritu Santo, para que tú también esté pendiente y cuides y protejas de ellos, de los doctores, de las enfermeras, de los paramédicos, de los camilleros de los policías y los bomberos, Espíritu Santo para que tú también los cuides y los protejas a ellos oh Santo Espíritu llénanos de tu gracia llénanos de tu luz, Espíritu Santo que en este día podamos disfrutar esa resurrección a través de tu presencia en cada uno de nosotros, Espíritu Santo ven huéspedes del alma ven fuerza de lo alto Ven y establece a cada uno de nosotros con ese poder. Ven, llénanos, Espíritu de Dios. Bendito, alabado sea, Espíritu Santo. Quiero consagrar este día bajo tu presencia. Consagrárselo a nuestro Padre de la Gloria, a lo que vamos a hacer todas nuestras familias. La familia de Radio Renacer, todo lo que nuestra emisora va a hacer en este día de hoy. Quiero consagrar todos nuestros nuestro trabajo consagrarlos a nuestro Padre de la Gloria, con la presencia tuya, Espíritu Santo, y va a poder el poder del nombre y la sangre de Jesucristo. Y se llama toda persona, hechos, acontecimientos, a través de los cuales el enemigo no quiere hacer daño. Se llama toda potestad de destructor en el aire, en la tierra, debajo de la tierra, en el abismo del infierno, en el mundo de naturaleza y en el mundo en el cual nos movemos hoy. En el nombre de Jesús y con el poder de su sangre. Se llama toda interferencia y acciones de maligno. Le pedimos a Jesús que envíe a nuestro hogar y lugares de trabajo. A la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gravier, San Rafael, a toda la corte de ángeles celestiales, en el nombre de Jesús y en el poder de su sangre, se llama nuestra casa, la persona que vive en ella, las personas que enviaron en ella los alimentos que generosamente nos envía para nuestro sustento. Se llama puertas, ventanas, paredes, pisos, restos, aire que respiramos. En fin, colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia sellamos nuestro trabajo material y espiritual en negocios, vehículos de nuestros familiares vecinos, hermanos y amigos en el nombre de Jesús y en el poder de su sangre sellamos la mente y los corazones de los presidentes, gobernantes, habitantes de este país y los del mundo entero le damos las gracias, Jesús, por su sangre preciosa derramada en la cruz, ya que gracias a ella somos salvados y somos perseverados de todo mal. Sellamos la mente de nuestros soldados, de los que están en batalla, de los que están en reserva. Le sellamos y la iluminamos con tu luz, para que tu Espíritu Santo, que siga dando la fortaleza que necesitan, tú sigas poniéndoles y una coraza. Por eso lo sellamos en este momento con la sangre preciosa de Jesucristo. Y dándoles la gracia infinitamente a Jesús por su sangre preciosa, lo cubrimos y nos sellamos con esa sangre preciosa de Jesucristo bajo el poder